Angeli Sandoval Martínez, una de las jóvenes que cayeron del segundo nivel de la Universidad Católica Nordestana, cuenta cómo sucedió todo. Eh, la amiga mía estaba sentada en el porito en el edificio P, donde no había hierro. Entonces yo la fui a saludar, yo fui a darle un abrazo y ella parece que perdió el equilibrio porque no había de dónde sostenerse. Entonces caímos las dos para atrás. Yo caí boca abajo, arriba de sus pies y ella fue la que cayó debajo de mí. Pero a mí me fue mal el impacto porque yo caí acá abajo, o sea, mi cabeza cayó en el pavimento del, de la cerámica abajo. Estaba diciendo también que era de un primer piso y eso tiene un sótano abajo por lo que ya no vale por el primer piso. Eso ya es un segundo piso. Entonces, a la caída se tal mayor, me tuvieron que sacar el vaso pues, porque me rompió mitad a y... Y operar la nariz, porque hace una reconstrucción, porque tenía la nariz enredada. Aquí también tenía otra, otra herida, que es profunda, y me falta la operación del brazo. O sea, golpes muy, sí, muy grandes. Maciel Hernández Martínez, quien es hermana de Sandoval, expresó que está claro que no se trató de ninguna pelea, tal y como han querido expresar en algunos medios de comunicación y en redes sociales. Eh, lo que queremos aclarar es sobre el accidente, que no fue problema familiar, que no hubo riña, como dice, que ella fue una riña, que la otra le empujó a no. Ellas dos son muy amigas y no hubo problema, simplemente ella fue a abrazarla y las dos cayeron al, al piso. Ah, okay. Y no su noticiero regional, Robinson Polanco.